Buenas a todos y a todas. Bienvenidos de nuevo a, en este caso, el segundo tema de la asignatura TI y geolocalización estudio de caso. Bueno, de entrada tengo que deciros que este es el tema que va a necesitar más tiempo, más dedicación y que considero más importante de este bloque que imparto la asignatura. Por contrapartido, os digo que el tema siguiente, el tema 3 y último de mi bloque, es un tema mucho más liviano, y tiene mucho menos trabajo. En este tema entramos ya de lleno en la definición de la geolocalización y cómo es usada esta por las redes sociales. El tema sobre el que vamos a debatir va a ser sobre la privacidad en la geolocalización. Es muy importante que os creéis una opinión propia. Y para este tema eh, os dejo sobre todo como contenido eh, un vídeo que, que es conveniente que veáis para para opinar. Además, además hay algunos textos. También vamos a definir este tema el geomarketing, vamos a ver el concepto de Ciudad Inteligente y vamos a, a, a analizar el concepto de Big Data. Incluyo unos apartados para que conozcamos las oportunidades también que nos ofrecen eh, esto, tanto el Big Data como el geomarketing y, y el Smart City que es la Ciudad Inteligente. También entre los recursos tenéis un vídeo sobre, sobre cómo emprender en geografía. Es un, es un vídeo que creó David Sánchez Saez y, y que os pongo el enlace eh, a YouTube. Es muy interesante. También eh, tendréis otros recursos. Echadle un ojo y cualquier duda me lo decís. Como siempre podéis contar conmigo para lo que necesitéis, eh, ya sea ahora en el, en el transcurso de la asignatura o en el futuro. Adelante.